Wow. Derechito al vicio, somos RCC y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing de los sobrecitos de la colección número 9 de Fortnite. Hace mil años que no lo encontrábamos en kioscos. Es de la colección del especial de la Copa Mundial del World Cup. Que formaba parte de esa tanda de cartas de Fortnite. Bastante copadeñas que veíamos, veíamos en esa temporada. Tenemos acá entonces la colección número 9. Con el cantante enmascarado. El cantante enmascarado y muchas cartas de esa época. Así que vayámonos derechito al vicio. Pero antes que nada queremos agradecer a quienes nos siguen últimamente. Estamos ahí cerquita de los 5.000 seguidores de los 4.500 seguidores así que no paren chicos de invitar a sus amigos un mega saludazo para Alan Roman que tiene unos 1.530 suscriptores un saludazo para Nightmare Creepy Gameplay Dark también con sus 562 suscriptores y también un saludazo para Sam Axel que también nos empezó a seguir con sus 392 suscriptores un abrazo enorme a todos ustedes y visiten sus canales Ahora sí, qué tipo de cartas tendremos acá, además de cartas futboleras y de cantantes enmascarados, eso lo veremos a continuación. Wow, pero bueno, mientras sigue volando el Hulk Buster, vamos a empezar por el primer sobrecinio de esta tanda. En esta ocasión no tenemos, no tenemos patrocinadores, pero siempre tenemos vicio. Siempre tenemos vicio para compartir. Vamos a abrir y.. ¡Wow, wow, wow Ya vimos la primera carta. La primera carta de esta colección novena donde veíamos que. El sobresiño tenía un fondo dorado, muy copado la copa acá al costado, y el mítico cantante enmascarado. Vamos a ver. Recuerden que las primeras cartas no tienen los efectos brillantes de las cartas anteriores. Así que vamos a ver qué onda. La primera carta que conseguimos es. A Saka Gale, la tenemos a Saka Gale, ahí toda seriosa, toda seria, con 750 puntos de resistencia Y una mochila de mochilero, de las que viajan con de todo tipo tijera Es la carta 1480 de esta colección Seguido por otra carta tipo tijera, la tenemos a Maravilla Salí de ahí, Maravilla, la tenemos con 980 puntos de ataque, 590 de resistencia y 630 de tecnología Es la carta 1509 de esta tanda Y tiene ahí un fondo ahí Muy copado De un color celeste, piscina Seguido por <risas> Tenemos a Jack Gordon Tenemos a Jack, ah, se me cayó la maravilla Tenemos a Jack Gordon ahí El cabeza de calabaza Tipo Palmas, tipo Palmas con 680 puntos de ataque, 705 de resistencia y 815 de tecnología, bastante bien para hacer una carta bien al estilo Halloween, esta. lo tenemos ahí en la número 1414, 1414 de esta colección, vamos por la siguiente, a ver qué nos saldrá. Y tenemos el primer accesorio de esta tanda, tenemos el ala delta, intrépida. Un ala delta para tirarte con de todo, tiene 890 puntos de tecnología, vale, 1.750.000 pavos. Y es la carta 15.000, 15.003, un uh, Pensar que tenemos casi más de 5.000 cartas en estas colecciones. Y vamos por la última de este sobreseño que es la mochila Gucci Pirata, la Pirata. La mochila Gucci Pirata es un perrito que sale de una caja, de una caja fuerte, de una caja con candado. Puro perrito tipo tijera con 690 puntos de tecnología. Es la carta 1398 de esta tanda. Un buen sobre, Siño. ¿Cuál fue tu personaje favorito? Comentanos debajo del video, vamos por el siguiente sobre. Vamos a ver si tenemos al cantante enmascarado, tenemos alguna carta rara que no salga ninguna de las reediciones. Vamos a dejar esto acá al lado del logotipo de Vamos Argentina Y 5 cartas Antes en el pasado te podía salir con mala suerte 4 O con mucha suerte de 6 a 10 cartas Vamos con la primera. Tenemos un graffiti de El fin es esta noche de End Snake, en inglés, tipo puño, con 760 puntos de resistencia. Esta carta vale 1.150.000 pavos y en la carta 1.484 de esta tanda. O por la siguiente, y tenemos al fin al Gil, Lo tenemos al Gil, ahí, tipo puño, con la gorrita motoquera bien tirando hacia atrás. Y con la cara marcada, como si fuese un mercenario, como si fuese un guerrillero mejor dicho Con 690 puntos de ataque, 690 de resistencia y 820 de tecnología La carta 1446 de esta tanda, seguido por... La tenemos a Aura, con un fondo bien copado, bien flashero con tipo puño, la tenemos con 750 puntos de ataque, 740 de tecnología, y unos 710 de resistencia. Vamos por la siguiente, me gustan hasta ahora estos dos personajes. Tenemos un graffiti, este es para un tatuo total. Tenemos el Graffiti Graffiti, no tiene nombre el Graffiti, el Graffiti Graffiti es una sirena de piratas, es una sirena hecha esqueletitos, tipo tijera, con 960 puntos de resistencia. Esto es para una novia gótica, es para que tu novia gótica tenga un tatuaje bien dark, pero bien, bien copado, bien glamoroso a la vez. <ríe> y vamos por Dios. Oh, oh, oh. No, oh. Es el John Wiki Es el John Wikipedia No salió el John Wikipedia Pero este es el original O sea, no es la reversión No es de los sobrecitos compilados Es el original del sobre Número 9 No, el John Wikipedia Es tipo tijera Tiene el pelo de Snape de Harry Potter Pero no este tiene 705 puntos de tecnología 800 de ataque y 695 de resistencia y de la wikipedia con de todo no es la carta 1537 de la colección y vale 2 millones 700 mil pavitos claro que sí obviamente de este sobresiño la mejor carta es el john es el johnny que ahora dentro de poco este año sale su cuarta película su última película de la serie más pistolera que ha tenido Keanu Reeves. vamos por el siguiente sobre y veamos si tenemos suerte con este sobreseño veamos si sale algo más majestuoso que el Johnny Wick vamos vamos a darle vamos con todo a por ellos o como dicen todos los streamers españoles que den hostias vamos a ver si hay hostias en este sobre y arrancamos bien, arrancamos con el Shot color, el llamador cortito, el llamador de shotitos, tipo piedra, con 750 puntos de tecnología, 875 de ataque y 575 de resistencia, vale 1.700.000 pavos y en la carta número 1468, seguido por... La primer arma de esta tanda la tenemos a la brocheta de vapor. Mirá, es una alabarda con la que podés hacer brochetes. Es una alabarda poderosa, con 550 puntos de tecnología, 690 de ataque y 960 de resistencia. Toda la vara es defensiva para atacar con de todo, para hacer una barrida. Y la punta es su ataque, su filo, su, su estacada total. Vamos por la siete carta. Y tenemos el pico... Ya YAMISEN es un pico que te digo, es un hacha es un hacha pero es una guitarra es un ukulele, es un pico rockero por así decirlo con 710 puntos de ataque 450 de tecnología y 340 de resistencia El la número 1426 de esta colección seguido por... Jeje. tenemos la mochila Scrappy, es una mochila es una mochila de robotito de un perro robotito tipo puño con las orejitas con la nariz y con la boquita de perrito como si fuese un, un perro pu puede ser un perro pu tiene 560 de tecnología y la carta 1519 de esta colección vamos por la última carta de esta tanda que es vaya sorpresa una repetida tenemos a the En is Night, de nuevo tenemos el graffiti del fin esta noche con 760 puntos de resistencia Realmente este sobre ciño, este sobre sí que estuvo un poco bajonero, pero me gustó un montón. La brocheta de vapor, esta la está tremenda. Me copa mucho. Entonces tuvimos una muy buena tanda de cartas hoy. Tuvimos una muy buena tanda de cartas y nos salió el John Wiki. El John Wiki con de todo. Sí, la verdad es que lo tenemos que a mí me encanta, me encanta maravilla pero tendremos que poner al John Wiki al John Wiki de thumbnail, de imagen del video porque se lo remerece bueno esto ha sido todo somos RC100, esperamos que esto te haya divertido entretenido, informado sobre qué cartas te salen en la colección Número 9, que seguramente te lo vas a poder encontrar en, algunos, en algunas ferias que tengan estas cartas anteriores. Nos vemos siempre yéndonos derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos, por ser parte de este canal y por irte siempre derechito al vicio.